Porque esto no ocurre en Zaragoza? Desde esta, y, desde esta y otras administraciones, así como dentro de muchos cuerpos de bomberos, están decididos a seguir dificultándonos el acceso a las mujeres. Parecen convencidos de que no podemos realizar las tareas igual o mejor que un hombre. Muchas compañeras ya han demostrado que esto no es así, a pesar de tener una lupa encima, exigiendo que demuestren su validez continuamente, lo que no ocurre con sus homólogos masculinos. Parece que asumir que una mujer pueda ejercer sin problemas esta profesión tan mitificada puede hacer tambalear el frágil, la frágil masculinidad de algunos. Estamos convencidas de conseguir dedicarnos a nuestra profesión soñada y no vamos a parar hasta conseguirlo. Con más o menos dificultades. Y así podrá llenar el terreno las que vengan detrás por todo ello. Perdón. Solicitamos que las marcas para obtener el apto en las pruebas físicas sean diferentes para hombres y mujeres. Muchas gracias.